Yeah, anyway, total, 5 millones de parados, uh, es el 22% de la población en España, es una minoría, los jóvenes, 44% de parados, mira, yo soy joven, uh, no he trabajado en mi vida y no es un problema, ¿entiendes? I soy bono, I love Spain. España es diferente. Hay más de 1.300 familias sin ningún miembro trabajando. Más de un millón y medio de parados, sin ningún tipo de ayuda ni subsidio. Thank Me I love paella. Muchas familias están siendo desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a los pagos de las hipotecas. Sin embargo, los bancos se están quedando con las casas y les exigen pagar los créditos, las deudas. Sin casa, pero con hipoteca. Mientras tanto, todos los políticos, los que gobiernan y los que están en la posición, creen que la única solución es seguir con su pacto de recortes sociales. En sanidad, en educación, en cultura, etcétera, etcétera. Mientras se prevé aumentar el gasto militar. Estoy cansada de que nos quejemos y no saber qué hacer. De quejarme y no saber qué hacer. ¿Qué tengo que hacer para que vengas? ¿Te lo tiene que pedir ella? ¿O te lo tiene que pedir él? No nos mires, únete...